Hola gente de YouTube, que Jm en este nuevo video, estamos aquí para traerles el truco más efectivo, más rápido y sin necesidad de descargar ningún emulador ni nada para subir tus fotos a Instagram, solamente tienes que tener tu PC, un navegador normal, sea Google Chrome, sea Firefox Fox, que solamente lo he probado en esos dos, pero si funcionan esos dos, funcionan los demás. Solamente debes entrar a instagram.com, así tal cual como lo ves aquí. Luego de entrar allí, iniciar sesión. Luego de iniciar sesión, estar aquí en el inicio, darle a la tecla F12 y e inmediatamente te va a aparecer este cuadro de diálogo a la derecha. Lo que nosotros tenemos que hacer Esto te va a aparecer desactivado Así te va a aparecer en gris Y lo que tienes que hacer es apretar este botoncito Que es como una especie de cuadro con un teléfono al lado Que dice Toggle Device Toolbar Lo activas y se va a poner el Instagram así Lo que tienes que hacer es darle aquí donde dice Responsive Responsive eh, Y elegir el teléfono preferido de El que tú quieras Yo elijo iPhone X Porque es muy bonito Es muy bonita la plataforma como se ve Y luego reiniciamos la página Y ya podremos Utilizar Instagram a nuestra máxima plenitud Lo único que no puedes utilizar Y es lo que voy a estar averiguando Es la bandeja de tus mensajes y eso Pero la mayoría de las cosas las puedes usar Voy a subir esta que tenía guardado en la cámara Esta Y aquí puedes utilizar tus filtros Lo que sea, lo que siempre estás acostumbrado a, a usar en el Instagram del celular Yo lo voy a subir normal eh, escribimos aquí lo que sea eh, pongo LEDs eh, un corazón lo que sea y le doy compartir y como verán la foto se va a estar compartiendo normal y sin perder calidad incluso Porque yo he, hecho, yo he hecho este mismo proceso Lo he hecho desde una aplicación que trae el Chrome O sea que trae en la tienda de Chrome Que entras a la tienda de aplicaciones de Chrome Y pierde calidad la foto Luego la veo en, en un celular o una tablet y cuando se amplía la foto se ve muy muy que pierde mucha mucha calidad a, a, por este método no pierde nada de calidad porque es como si estuvieras usando un teléfono normal espero que les haya gustado el video y que les sirva esta herramienta para que ustedes puedan subir sus fotos a Instagram sin necesidad de encender su teléfono cuando su teléfono esté descargado o lo que sea eh, o si no tienes celular lo puedes hacer a través de aquí No te pido ningún tipo de apoyo monetario Solamente dejar tu like y compartir el video a aquellas personas que creas que le vaya a ser útil Solamente deja tu like y me estarás apoyando mucho Suscribirse si lo desean, si así lo desean, si les gusta mi contenido Y creo que estaré subiendo más uh, trucos a este uh, canal Porque hay muchas cosas que yo sé y creo que les serviría bastante a ustedes Espero que les haya gustado el video, bye